...da gusto ver estas cosas... ...cuando nos sentamos a disfrutar... ...de lo que más nos gusta de este deporte... ...que siempre consigue engancharnos... ...y traernos de vuelta al asiento... ...las gradas norte y sur o la curva... ...como la denominan los locales... ...conforman una imagen impresionante... ...todos juntos... ...para apoyar a la vecchia señora del calcio italiano... ...venga, la acción continúa de nuevo... Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Si tengo que elegir, me quedo con Ramsey, con Aaron Ramsey. Vaya centrocampista, vaya forma de jugar al fútbol, de llegar, de combinar, vaya, vaya remate, vaya disparo. Lo tiene todo Ramsey. Opino lo mismo. Es todo un baluarte táctico en su posición. Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. Al árbitro también le ha parecido falta. Juventus, el conjunto con el mejor registro defensivo en lo que llevamos de temporada. Se le va buscando un remate! La ha dirigido de maravilla. ¡Qué forma de irse! Desde ahí pueden llegar arriba. El Kievo Verona se mostró intratable en el pasado enfrentamiento entre ambos equipos. La afición no deja dudas de que espera asistir a más de lo mismo aquí y hoy. en profundidad a Cristiano Ronaldo grandísimo control intentó la jugada individual pero sin éxito balón para arriba Ramsey La Juventus ha visto cómo corrían ríos de tinta sobre la figura de su entrenador, algunos pidiendo que lo tirasen a alguno de ellos. Yo creo que las críticas son merecidas en su mayor parte, ¿eh? en su mayor parte por lo menos. El planteamiento defensivo del equipo lo dejó muy expuesto en largos tramos del partido, ojo, ¿eh? una circunstancia que no se corrigió. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. Esto huele a contraataque. ¡Vaya entradita! ¡Qué buen corte! ¡Rápido, limpio, con pocos! ¡Menudo re... Pareció falta, ¿eh? y el árbitro la señala. control en el remate. Había muchas opciones, pero muchas de remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Cristiano Ronaldo ¡Llega la ocasión! Están lloviendo los centros al área Ha cometido una falta muy clara El Chievo Verona trata de crear juego. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Pasan a la alternativa. Se hace con ella. alguien quiere romper el cántaro, que hable ahora o calle para siempre. Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. Nah, por ahí no tiene nada que hacer, nada, ¿eh? ¡Lo intenta! ¡No! ¡Muy, muy desviado. A ver, delante de la portería no marcar es un fallo importante, ¿eh? El Kiev Verona trata de buscar esa chispa. Brain Díaz examina las opciones. Buena salida. La recupera enseguida. El pase es prometedor. ¡Nueva suerte! ¡Corre hacia el interior! ¡Llegamos al final del primer periodo! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol! ¡Ningún equipo ha encajado un gol! ¡Así que nos vamos 0-0 al descanso! El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. El cantado sigue echado y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora. Decide mandarla hacia adelante. Busca una buena jugada. Raviot, Pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo Balón en largo La defensa debe replegarse Vuelca el juego a la banda derecha Qué buen corte Estuvo listo y evitó el peligro Balón largo del portero. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Estaba a ojo a visor. Radio. Cristiano Ronaldo 0-0 todavía El partido se lo puede llevar cualquiera Ahí va un balón en largo Prueba el disparo Y gol El balón al fondo de la portería ¡Por fin consigue marcar! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. Ya lleva tres goles esta campaña. Abre la lata. Bueno, yo a esto le llamo el momento clave del entrenador. ¿Qué va a hacer ahora? Pues vamos a ver. Deja como está todo. Hace algún cambio? Difícil, ¿eh? Radiot. Ramsey juega hacia la banda. Dentro de Desiglio. Es córner. El centro salió desviado por la defensa. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. Parece que este cambio es para potenciar la defensa. Bueno, es la decisión correcta, yo no tengo ninguna duda. El partido no pinta bien y era necesario completamente hacer un cambio. Han concedido un nuevo corner. Comete esa infracción y regala una falta. Rabiot. Quiere subir el ritmo. Retrasa la pelota. El. Oportunidad de remate. Rabiot. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Van a no tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. ¡No le queda otra que apretar! Eso es. Hay un defensa desmarcado en la banda. La Juventus saca otro cambio rápidamente. Al equipo está claro es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. La juega en corto. Decide jugarla atrás. Prepara el disparo. ¡Y gol! ¡Gol! Mete en la directa y se ponen dos por delante. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador. Los goles. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara. Ramsey. La Juventus trata de buscar esa chispa. Pasa al hueco. Cambia el juego a un compañero desmarcado. El árbitro pita. Supongo que falta. Está claro que los ánimos están caldeados después de ese lance. Vean cómo los jugadores empiezan a pelotonarse. Esperemos que la cosa no vaya más. Amanda arriba. Busca a alguien que se ofrezca. Dentro del peabón! Seguro que acaban acordándose de ese fallo. El pase no estuvo acertado, pero ojo al pelito que tuvo con verlo. eh Ha estado muy atento. La toca en corto. Ramsey. La Juventus trata de crear juego. ¡Buen pase en profundidad! ¡Tienen la oportunidad de contraatacar! ¡Parece que sale de esa! ¡Está en el área! Oh, ¡Se la ganó por los pelos! ¡Despeja esta vez! ¡Examina las opciones! Pentancur. ¡Intenta la genialidad! consigue salir consigue salir Parolo buen robo de balón y contragolpe pita el árbitro termina el partido magnífico recital de fútbol, su entrenador estará satisfecho, los jugadores han hecho exactamente lo que les pedía Maldini, ¿qué te ha parecido el partido? El Chiego, ha venido con los deberes hechos y se ha notado muchísimo a nivel tal Hemos visto un equipo que a priori parecía más débil, pero que ha tenido las cosas muy claras sobre el terreno del juego Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios Bueno, gracias Carlos